Hey, muy buenas, estamos aquí. Dios, el volumen de este salto. Pero bueno, ahora le puedo bajar y eso. Pero a ver, vamos a probar el Transformize. Me lo recomendó PPXD. Pues por este que no hace. Y bueno, pues eh, aquí yo no me acuerdo nada. Este juego lo jugué hace 5 años. Una no, espera, de 2013 a 2017, 4 años. Sí, sí, sí, Yo no me acuerdo nada, así que vamos a crear una cuenta. Y bueno, pues vuelvo en un rato. People, empezamos. A ver, eres un ratoncito, voy a buscar... <risa> el queso de la derecha, Dios. Debes esperar el fin de la ronda para jugar... Estoy ahí, sí, ya estoy. Ah, ¡A por Dios, ¡A por Dios, ah, ah, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no cogí el queso, no cogí el queso. Dios, los botones se salen de la pantalla. ah, ah, ah, pero ¿qué es esta estafa? Vamos a poner una carita feliz. Ah, mira, se ríe el ratón. ¿Qué es esto? ¿Qué de ahí? ¡Dale! ¡Más alto! Ese soy yo. Soy un ratoncito. ¡Pum! ¡Guap! <risa> ¡Y me ha dado un logro! ¡Dios! Vamos a poner un vestido, ¿por qué no? porque sí Ah, se acabó el tiempo. Corre, corre, corre, corre, <música> <música> o sea, Uy, no, parkour, parkour. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh. Espera. ¿no? ¿Y el queso? Nivel 2. Somos nivel 2. Y casi pasamos al 3. Porque el chamán es el último. y por otro nivel, otro nivel. Esa versión del trailer, Dios, creo que es más. <ríe> no, <tose> no, a ver, pues hoy ahorita vamos a jugar. Bootcamp. Aquí está, bootcamp, no sé qué es Aquí termine, ah, que estoy, que estoy estoy. Que ¡Ah! ¡No! Mucho, mucho más tarde Tengo que esperar a que el ratoncito baje ¡Ah! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Ah! ah! ¡¿Qué?! ¡Ya morí! ¿Qué? ¡Ah, llegué. Que acá eh, atrás hay una cosa morada Al día siguiente people, Si vieron un corte es porque se me acabó el límite de grabación Llevo aquí intentando este nivel Y voy 29 muertes Dos horas después Espero les haya gustado el video No está No está